¿Hay algún día algún ser espiritual elevado, alguien que pueda establecer contacto? contacto. ¿Podrían decir su nombre, Otokoni? ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. ¿Marta? ¿David? ¿Pueden decir gracias? En este vídeo voy a explicar qué técnica utilizo para realizar una transcomunicación. Recuerde que es desaconsejable experimentar con el fenómeno si su conocimiento es escaso, si usted es sensible, miedoso, emocionalmente inestable o piensa que pueda llegar a afectarle. Más que el fenómeno sea peligroso en sí, el problema somos más nosotros. Por tanto, las personas que seáis sensibles a abstenerse. Y lo mismo digo para aquellas personas que se lo quieran tomar pues, como un juego o pasar una noche divertida con amigos. Probablemente el fenómeno tenga una explicación racional, pero como a día de hoy nadie ha sabido explicarlo con exactitud y por tanto no sabemos a qué nos exponemos, así que mejor no jugar con ello y tomárselo en serio. Si usted quiere experimentar, Mire el fenómeno desde una perspectiva lejana, con racionalidad, aunque se sorprenda. No haga demasiado caso a las voces y tampoco se obsesione. Estos son mis consejos antes de que veáis qué técnica utilizo yo pues, para realizar las transcomunicaciones. Bien, no voy a entrar en muchos detalles sobre lo que es la transcomunicación también denominadas voces electrónicas o psicofonías eso lo dejaré para otros vídeos en este concreto me centraré en explicar qué herramientas uso para establecer este hipotético contacto con presuntas entidades aparentemente inteligentes antes de nada deciros que soy una persona completamente racional, científica, escéptica sobre todo en todo lo relacionado con el ocultismo o los sucesos paranormales, soy aficionado a la fotografía, a la astronomía y ciencia y también al ilusionismo, esto que os digo es importante, mi especialidad en fotografía me permite buscar explicación a muchos fenómenos que han sido fotografiados, como ovnis, poltergeist, fantasmas, orbes, no sé, hay bastante casuística. Luego mi afición a la astronomía y a la ciencia en general hace que tenga los pies en el suelo, y tenga una visión más racional de las cosas y eso te permite la búsqueda de una explicación coherente pues ante un suceso anormal ¿no? y por último creo que me ayuda mucho mi afición al ilusionismo creo que es muy interesante pues para el campo de la parapsicología tener conocimientos de, de los ilusionistas ¿no? de los trucos de magia y más en concreto de mi especialidad que es el mentalismo es decir, la reproducción de fenómenos paranormales por medio de trucos de magia. ¿no? Los magos conocen cómo funciona la mente humana y por tanto conocen las técnicas que facilitan el engaño. Eh, entonces, el, el hecho de conocer los mecanismos del engaño hace que ante cualquier fenómeno anómalo, siempre que sea un fraude, puedas encontrar dónde está pues, eh, el, el fraude, el engaño, el truco. ¿no? Entonces... Es bastante conveniente que una persona aficionada a estos temas, pues hombre, si tiene conocimientos en ilusionismo, pues es un punto a favor a, para por lo menos descubrir dónde podría estar el engaño. ¿no? En definitiva, que todo ello permite que uno no se deje llevar por las primeras impresiones, que dejemos las emociones a un lado y que intentemos investigar de la manera más rigurosa posible un fenómeno paranormal estableciendo pues, los mecanismos de control necesarios para evitar pues, una mala interpretación de los hechos. ¿no? Tengo que decir que para esta experimentación he tenido que dejar un poco la racionalidad a un lado y hacer caso a los experimentadores en transcomunicación, así que he utilizado alguna de sus técnicas que aunque pueda parecer un sinsentido o fuera de toda lógica o una locura no he tenido más remedio que claudicar y hacerles un poquito de caso. Ni que decir tiene que si usted hace lo mismo que hago yo, no significa que vaya a obtener los mismos resultados. El fenómeno no sabemos cuándo se va a producir. Puede que en la primera experimentación consiga resultados o puede que no los consiga nunca. Parece ser que la constancia tiene su recompensa. Dicen que el mejor horario para realizar la experimentación es al amanecer o al anochecer y que no hace falta ir a ninguna casa encantada ni a ningún cementerio. En este experimento en concreto me he basado en las explicaciones de, de Steve Huff, ¿no? que es un fotógrafo americano, un fotógrafo profesional y además es investigador en transcomunicación y en fenómenos paranormales y con el cual he mantenido alguna comunicación. Y bueno, me ha parecido una persona seria, ¿no? aunque hay criterios de él que no comparto, pero en principio he seguido sus indicaciones y, y sus técnicas. ¿no? Así que lo primero que necesitamos es una caja de madera de este tamaño más o menos que vemos aquí, eh, de un tamaño mediano, ¿eh? muy normal. Y a esta caja le tenemos que efectuar una serie de agujeros, puesto que por ahí saldrá el sonido de nuestra radio que, que metemos aquí dentro. Y claro, queremos que el sonido sea lo más claro posible. ¿no? En el interior de la tapa de la caja, ¿eh? engancharemos, aquí se puede ver, una cruz. Engancharemos una cruz de Jesús, porque dicen los experimentadores que eso evite que se cuelen pues, voces amenazantes. ¿no? Dentro de la caja vamos a, a introducir un primer aparato lo que, es una, lo que se denomina una bomba de energía o bomba electromagnética que en concreto es esta de aquí, hay varios tipos, esta está comprada en Ebay Este pequeño aparato parece ser que genera un campo magnético que aprovechan las supuestas entidades para nutrirse de energía y facilitar el contacto Repito, puede que todo esto no tenga ningún sentido, pero quise dar una oportunidad al fenómeno y en principio pues, lo hice así. ¿no? Esto tiene aquí un interruptor, esto se enciende y genera pues, el campo magnético. Pues esto dentro de la caja con el interruptor encendido. ¿no? Lo ponemos aquí en un lado. ¿no? Luego en el interior de la caja también introducimos una piedra de cuarzo que se puede encontrar en cualquier tienda de minerales o joyerías porque parece ser que el cuarzo también facilita el contacto otros investigadores como anabela Cardoso, Hans o incluso el, el mismo Stig Kaff, ¿no? pues también lo utilizan así que pues, por nosotros, nosotros también y no vamos a ser menos a ver si lo podemos ver, está aquí en este ladito de aquí aquí tengo puesto la punta de cuarzo bien y lo siguiente que introducimos también es una luz ultravioleta, en este caso también pues esto es una linterna de luz ultravioleta, o luz negra se denomina, pues esto también encendido, normalmente encendido hacia la dirección de la piedra de cuarzo, normalmente, y parece ser que según los investigadores, como el ya fallecido Sinesio Darnell, dependiendo del tipo de iluminación, las entidades que se presentan son más agradables o menos, parece ser que con la luz infrarroja aparecen voces indeseables y con ultravioleta pues voces más agradables, así que como no queremos tampoco asustarnos pues mejor ponemos la luz ultravioleta, aunque Steve Huff en un principio también utilizaba luz roja, parece ser que la luz ultravioleta pues funciona algo mejor con, con voces más, más agradables. Bien, ahora lo próximo que hacemos es introducir el altavoz, que es este de aquí, he comprado en unos grandes almacenes, entonces este altavoz pues tiene un cable, que este cable irá conectado pues a la, a la radio, como ahora veremos, ¿no? para que así pues el sonido sea más claro, pues este altavoz lo metemos aquí dentro y pegado a la zona al, a la zona frontal donde están los agujeros. ¿no? Bien. Y por último pues introduciremos el escaneador de frecuencias, es este de aquí, que ahora os explicaré pues para qué sirve este aparato, ¿no? para grabar la sesión utilizo una grabadora de audio de muy buena calidad, que en este caso pues es una Roland como esta de aquí, vale, que va conectada con un cable a, de la salida de auricular a la entrada de micro de la cámara de vídeo de esta manera esta grabadora mmm, nos hace de micrófono de micrófono ultra sensible y quien realmente graba el sonido es la, la cámara ¿vale? por tanto el sonido no se graba en la grabadora sino en la cámara porque lo tenemos conectado con este cable de aquí y la grabadora la ponemos a esta distancia más o menos también utilizo unos auriculares conectados a uno de estos que tengan una buena calidad pequeñitos por eso para porque en este caso para mí es más cómodo y lo tengo pues conectado a la cámara también para oír qué es lo que se capta en la grabadora y como eh, la grabadora que hace de micro es muy sensible pues es capto mucho mejor los sonidos por el auricular bien como os he dicho os paso a explicar pues qué es este aparato no deja de ser pues como una radio de hecho lo voy a encender tiene su antena y todo tiene un poco de mala cobertura pero se escucha algo pues este aparato eh, también se denomina Ghost Box Caja Fantasma Caja de los Espíritus eh, o Caja de Frank porque Frank Samson, que es un investigador paranormal, en, en el año 2002 tuvo la idea de hacer la construcción de este aparato porque parece ser que unas supuestas voces le sugirieron cómo hacerlo y qué, te, qué técnica debería utilizar. ¿no? Este aparato no deja de ser una pequeña radio que cambia de emisora cada 100, entre 100 y 400 milisegundos, eh, va cambiando de pasos. ¿no? Si está en la 96.8, pues cambia 96, perdón. 93.9, 97, 97.1, 97.2, 97.3. Ahora lo estoy haciendo yo manualmente, pero esto se lo hace de manera automática y va cambiando pues muy rápido y puedes elegir la velocidad. Lo puedes hacer en FM y en algunos modelos también como este pues en AM Y va cambiando de velocidad, pues como os he dicho 78.1.2.3.4 Así hasta 108 y da la vuelta Y lo puede hacer hacia adelante O lo puede hacer hacia, hacia atrás Vale Además, se combina con un sonido sintético De alta frecuencia El conocido como famoso ruido blanco Que sería, el ruido blanco es esto Una cosa así Vale, pues cada vez que realiza un cambio, un paso, hacia adelante o hacia atrás, cada vez que pasa de 97.3 97.4, pues va generando un ruido sintético, el shh, de ruido blanco, ¿vale? Por tanto, cada vez eh, que vamos eh, corriendo de emisoras, pues eh, puede pillar zonas de vacío donde no hay ni música ni locución y donde se oye por ejemplo el típico ruido que hemos dicho de radio desintonizada y zonas de emisión donde puede haber música, locutores pero que claro al escanear tan rápido no da tiempo a escuchar algo entendible vamos a hacer un ejemplo, ¿no? vamos a escanear como podéis ver aquí arriba aquí dice los milisegundos de escaneo, vamos a ponerlo en rápido aquí 100 milisegundos Vale, y le digo que me empiece a escanear, le damos al volumen y aquí pues en teoría escucharíamos por pues, lo que he dicho, ¿no? el ruido blanco de alta frecuencia y en algún momento pues alguna emisora o algún locutor. Se trata de que el escáner este es tan sumamente rápido que no da tiempo a escuchar algo entendible ni que decir tiene que muchas de las supuestas voces las escucharemos en directo serán audibles por el altavoz y otras veces pues las encontraremos cuando analizamos el audio entonces ¿qué hacen estas supuestas voces o bien utilizan el ruido blanco es decir el sh de la radio para modificar esa onda y producir la voz o bien utiliza las voces entrecortadas de los locutores y músicas para también modificarla y crear, el, y crear la voz ¿no? uno de los, vamos a ver uno, uno de los ejemplos que es cuando la voz lo que hace en teoría es modificar el ruido blanco para crear una palabra entendible entonces lo que hace es o oímos el shhh y de repente pues oímos eh, la voz que se produce, el sonido, que suele ser una voz normalmente más suave que si no fuera la modificación de una voz de un, de un locutor o de varios locutores. ¿no? Vamos a ver un ejemplo precisamente de esto, una voz que en teoría modifica el ruido blanco para hacerse presente. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo eh, esa, ese supuesto ente modifica las palabras entrecortadas y música de los locutores para modificar la onda de voz y generar una, una palabra entendible. Con este, Cuando utilizan este método las palabras suelen ser más potentes de volumen incluso suelen ser más claras porque es, debo yo suponer que juegan con más armónicos y entonces se parecen mucho más a la voz humana veamos un ejemplo ¿Podéis decir corazón? Bien, con este método que tenemos de hacer transcomunicación normalmente deberemos hacer preguntas cerradas porque no es descartable que se cuele la voz de un locutor que aunque entrecortada eh, dé tiempo a, a oírse algo entendible y nos pueda confundir o puede suceder que eh, la emisora tanto se escucha en 92.3 como en 92.6 y en 30 en tres décimas de segundo pues da tiempo a decir eh, hola y entonces pues podemos eh, confundirnos no entonces es mejor hacer preguntas cerradas que no abiertas porque abiertas pueden decir cualquier cosa entendible y eso pues nosotros adaptarlo a la pregunta que hemos hecho y nos pensamos que nos han contestado no eh, un ejemplo sería imaginaros que pregunto estás vivo? y por casualidad se cuela una voz de un locutor que aunque entrecortada pues se entienda fatal accidente pues si somos creyentes y no racionalizamos podemos pensar que la respuesta hasta es sentido bueno las personas somos muy propensas a darle sentido a las cosas pues bien podríamos interpretar que me ha contestado porque ha dicho fatal accidente y por tanto ha contestado una entidad que falleció en un accidente pero claro también podría ser que un locutor estaba dando la noticia sobre un accidente trágico de circulación y en el escaneo pues se han colado esas palabras yo he realizado preguntas abiertas lo que pasa es que también he descartado muchas posibles respuestas algunas sí que la he considerado anómala con reservas porque más o menos se adaptaba bastante bien a la contestación de mi pregunta y además el tono timbre de la voz me hacía sugerir de que eso no era una voz muy humana. ¿En qué dimensión estáis? ¿En qué dimensión estáis? Entonces, ¿cómo podemos experimentar con el fenómeno y comprobar pues, que el fenómeno es real o no? Pues una de las cosas que se puede hacer es preguntas cerradas del tipo, ¿puedes decir ayuda? Claro, si la voz te lo repite, ya no es tan posible que se haya podido colar una locución. Sería una casualidad, vamos, que justamente dijera la palabra que has sugerido y se colara una voz del locutor justamente en ese momento y dijera, ayuda. También a la hora de sugerir una repetición hay que ser cuidadosos, porque si pregunto, ¿puedes decir Ana? Pensad una cosa, Ana es un nombre muy corto, con dos vocales abiertas y que cualquier sonido entrecortado, cortito, débil y que contuviese una A podría interpretarse como Ana y, y hacernos confundir. Por tanto, habría que buscar palabras un poquito más complicadas. ¿Qué pone aquí? El El El ¡Wow! Electrónico. Otro experimento que me encargué de hacer es mostrar objetos y sin decir qué objeto es que las supuestas voces contestasen ¿Pueden decirme qué es esto? Con esto conseguimos descartar fraude tecnológico, es decir Imaginaros que el escaneador de frecuencias tiene un software de reconocimiento de voz y una base de datos con multitud de respuestas cortas dependiendo la pregunta. Bien, está claro que si yo muestro un objeto y la voz lo reproduce, las posibilidades de fraude son nulas, porque una cosa es que yo, pregunte y con su software sofisticado que tenga el, la radio esta pues conteste y otra es que yo ya muestre un objeto y también me conteste ¿podéis decir mi apellido? Rápido. Rápido. Entonces, eh, como veis, el fenómeno no deja de ser curioso, eh, impactante. Es cierto que también tengo otros experimentos que puedo realizar, como un doble ciego que estoy preparando, para poder descartar que sea la incidencia de nuestra mente sobre las ondas de radio y que por algún mecanismo que desconocemos nuestro cerebro sea capaz de generar las voces y que se plasmen en la grabadora entonces estoy preparando un experimento pues para para comprobar si esto es así o no es así a ver si, si es que se puede comprobar, ¿no? ya os explicaré los resultados en, en más adelante ¿no? en mis experimentos he conseguido multitud de resultados pero solo muestro los más claros ya que hay ya que hay un fenómeno muy importante denominado pareidolia y que nos puede confundir bien vamos a explicar un poco qué es esto de la pareidolia ¿no? ante un sonido o una imagen desconocida nuestro cerebro busca un patrón siempre reconocible es como cuando miramos una nube y conseguimos ver la cara de una persona o malinterpretar una palabra porque dicha rápida y débilmente y además mal pronunciada puede parecer que diga una cosa cuando realmente decía otra por ejemplo voy a decir una palabra rápida débil y no correctamente pronunciada y, y veréis pues cómo se da esto a malas interpretaciones vale la, la digo Claro, alguno podría interpretar que he dicho 20, 20, bebe, vete, frente, mente Si yo sugiero que lo que he dicho es vete Como el sonido se ajusta a ese patrón De, de armónico, de sonoridad Pues todos nosotros, o la gran mayoría, escuchará vete En cambio, si os digo que aquí lo que he dicho es mente pues casi todos escucharéis mente entonces siempre hay que ser escrupuloso con esto y no considerar prueba válida cualquier sonido parecido por lo menos tiene que ser lo más claro posible y que varias personas lo identifiquen bien señores hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad y vamos a continuar experimentando y, y a ver si en próximos vídeos pues, sacamos pues, conclusiones impactantes. Muchas gracias.